Me la la la la Es se Days of fire. la metera. se Fire. la naia. la ¡Echemos un vistazo al último episodio! En el último capítulo, Yamato conoció a un nuevo amigo. Berkard. Él tiene un cargador especial de fuego rápido. Eso es lo que se necesita para la invasión de Iraman. ¿Pero será suficiente para ganar? Anju tiene fuego rápido y potencia. Y ese chico está loco. Se repuso e hizo su gran jugada. Le lanzó el toque de batalla directamente a Andrew. Ahora me toca jugar a mí. ¡Oh, oh, cuidado! Entrega mi mensaje. ¡Shoge Khan! ¡Acabo con ¡De un solo disparo! no! ¡No puedes ir! El amigo de Yamato perdió esta ronda, pero quizás Terry pueda ganar la próxima. ¿A es Terry, Maxotti? Eso es correcto. Ahora Terry vida batallará contra Lee. Cerdos salvajes. Ah, Yamato. Se interpone en el camino. O quizás debería decir que su vida man, Cobalt Blade, se interpone. Pero no por mucho. La Alianza de las Sombras terminará con esto ahora. Es hora de quitarle Cobalt Blade a ese piojoso y apoderarnos de él. Anju ganó una vida a batalla, pero no se acercó a Cobalt Blade. Y Grey tampoco lo ha logrado. Ustedes fracasaron. <risa> Déjame hacerlo a Baba. Yo puedo quitarle a Cobalt Blade. ¿Cómo harás eso, ah? ¿eh? <ríe> Yamato tiene muchos amigos y familia. Ellos son su debilidad. Cuando está junto a ellos, baja su guardia. Así que me le acercaré y esperaré el momento adecuado para tomarlo. Ese es tu plan. Entonces, hazlo. <ríe> Verde cayó. Todos los ganadores y perdedores están escritos en la gran cartelera. Mírenla. Solo los ganadores pasarán a la próxima ronda y todas ya se han realizado, excepto una. La vida batalla final de esta ronda presenta a Terry Max Scotty y a Lillo. Veo que vas a jugar contra Lee Lee no podrá hacer nada Cuando acabe con él, irá directo a casa No alardees demasiado Si fueses tan bueno como yo, podrías hacerlo, pero no es así ¡Retráctate! <risa> Está bien, admito que tienes un buen estilo, Terry ¡Pero vamos a practicar! ¡Claro! ¡Ese es mi muchacho! Juguemos martillo de batalla como precalentamiento ¡Correcto! Creen que pueden conmigo Pero este ataque origami acabará con ellos ¡Esperen, un momento! ¿Ah? Tengo montones de clientes por este combate. Ya que no están ocupados, Ajá. ustedes pueden ayudarme. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Nos vemos! Nos gustaría colaborar, pero tenemos que practicar. Buena suerte con tu comida y todo eso. Que tengas un buen día. ¿Buena suerte? ¿Es lo mejor que puedes decir? No habrá más sándwiches de pescado para ti, jovencito. ¿Me escuchaste? ¿Ah? Mm, perdí mi oportunidad. Iré por el otro lado... ...y lo atraparé. ¡Qué bonito sombrero! Oh. oh. ¡Tu atuendo es perfecto para un mesero! ¿Eres amigo de Yamato, verdad? Si me ayudas, te pagaré. Bien. Ya que es la madre de Yamato, estaré contento de ayudar. <risa> ¡Su mes está lista! Aquí están sus menús. El especial del día es el golpe directo. Bienvenidos al café de los vida campeones de Mei. El preferido de los ganadores... ¡Mesero! ¡Un vida-jugo para la mesa 6! Está bien. Tan pronto sirva este vida-soufflé. Le puse salsa adicional. Él sí tiene espíritu de colaboración y es amable. Me alegra tanto que Yamato tenga amigos tan simpáticos, ¿verdad? ¿Qué opinas tú, Tommy? ¿Mm? Quiero un sándwich de alitas de pollo deshuesada. ¡Buena elección! No cocinamos la comida, la vida-samos. ¡Genial! Lo siento, no puede pagar con vida-bombas. Aunque fue un buen intento. Ahora que tengo su confianza, la atraparé con un ataque origami. Si Yamato la quiere de vuelta, le costará su Cobalt Blade. ¡Ah! Origami, convoco tu hechizo. ¿Un sándwich de hielitas de pollos deshuesadas? ¡En camino! ¡Fallé! ¿Estás bien, Lee? Ah, sí, estoy bien. Solo limpiaba. El hechizo no funcionó. Mesero, ¿dónde están mis tamales? Aquí están, señor. ¿Dónde está mi salsa de tomate? No, picante, no hay. La que quema los Dale, sesos. ¡Pimienta! Aquí está la sal, aquí está la pimienta, tenedor, cuchillos cuchara, palitos chinos. Oh. Así que esto es lo que llaman trabajo, no. Espero no tener que hacerlo nunca, jamás. Dame, déjame ayudarte con esto. Hmm. Bien, esta es mi oportunidad. Mientras sus manos están ocupadas, puedo atraparla con mi origami triple relámpago. Y tú, puedes lavar los platos. Aquí tienes. Oh. Oh, oh, oh. Hmm. Mm -hmm. Ella es muy amable, pero... ¿Qué estoy pensando? Tengo una misión que cumplir para la Alianza de las Sombras. Con esta vida bomba hipnótica estará bajo mi poder en un segundo. A Baba creyó que yo podía manejar esto y tenía razón. <risa> Oye, ¿dónde está mi pescado tártaro asado? ¿Hay descuentos para miembros de la AIB? Disculpa, ¿me podrías traer mi hamburguesa vegetariana con paquitas? Es gracioso. Me siento algo extraña. ¿Oh? ¿Eh? No se disparó bien. ¡Oh! chicas! ¡Despierten y vuelan el vida sashimi! ¡Viva Sashimi, rico! ¿Estás bien? Oh, oh, sí. Me siento muy bien. <risa> Lee, ha sido de gran ayuda, pero puedes irte a casa si lo deseas. No, tengo una misión. Es decir, mi misión es ayudarla a servir pescado y sándwiches y eso. grandioso <risa> ¡Sácalo del carril! ¿A qué? ¡Imposible! ¡Eso es! ¡Terry es el ganador! Bien hecho, estás en tu mejor momento, Terry Así es, me siento listo ¿Lee? ¿Li? Él siempre está espiando y escondido por ahí Pero Wing Ninja seguro lo detendrá Viejo, fue una gran comida Sí, el café de May es excelente Regresen y traigan a sus amigos Ah, oh, esos sándwiches y ese pescado. Espero no volver a ver pescado o sándwiches por el resto de mi vida. Aquí tienes, Lee. ¡Buen apetito! No, oh, yo no puedo comer eso. Digo, usted es muy amable y todo eso, pero. Oh. Sé que solo quiere ser educado, pero los hice especialmente para ti. Oh. Tienen ración extra de pescado. Oh. Oh. Mm. Les dejé las cabezas y las colas. ¡Mmm! Mm. Mm. Están deliciosos Mira, Tommy, lame las cabezas de los pescados Y lo hace también con la comida de Yamato ¿Ah? ¿Yamato le permite hacer eso? Sí, él se parece mucho a ti, la verdad La mayoría de los chicos son solo chicos Pero ustedes los vida jugadores Tienen honor y metas claras en la vida ¿Tenemos honor y metas claras en la vida? Supongo que eso es cierto ¡Villanos de la Alianza de las Sombras! ¡Sentirán mi furia! ¡Ah! Bueno, él aún es mi amigo. ¡Esto me resulta familiar! No es así para nada. Cuando vida batallas, debes jugar con honor para cumplir tus metas. Todo guerrero de verdad tiene honor, honestidad y respeto por su oponente. Como tú, Lee. Mm, no lo sé. Supongo que nunca lo había pensado. Yo diría que tienes un sentido natural del honor. ¿Ah? ¿Yo tengo eso? ¿De veras lo creé? Es decir, ah... Uh... Mm. Hola mamá, ya llegamos. ¿Ah? Me muero de hambre. ¿Qué tal un bocadillo? ¡Ah! ¡Ah! Lee! ¿Qué está haciendo él con tu mamá? Se está comiendo mis sándwiches con la baba de mi gato. ¡Quiero un mordisco! ¡Silencio! ¿Pusiste a mi gato a lamer tus cabezas de pescado? ¡Ah! Ya sé. Es un truco para vencer a Terry en el combate de hoy. ¿Estás atrapado, Lee? ¿Qué tienes que decir? ¡Vamos! Bueno. ¿Qué dices, muchacho? Bueno, yo... Uh... Este lugar es un nido de ratas. Oh. Ya me escucharon. <risa> ¿Alguien dice lo contrario? Oh no, vida Man Café de los vida campeones de May. mis pezuñas, esto es una porqueriza. Tengo un permiso, la AIP me autorizó a manejar este café. Y usted no es más que un cerdo. Estamos orgullosos de nuestra cerditud, señorita humana orgullosa. Ahora pague su cuota de protección o estará en problemas, lo dije bien, jefe. ¿Sabe para qué es este hocico? No querrá saberlo, señora. Así que pague ahora o tendrá que enfrentar el poder del hocico. ¿Saben qué? Mi mamá no le teme a un hocico. ¿Con qué difíciles. es? ¡Claro! <risa> De cerdo <risa> Estamos armados hasta el hocico, señora No se atreva a oponernos <risa> <Hola>. <risa> Saquen sus hocicos del café de mi mamá O los retaré a una vida batalla ¿Vida batalla? ¿En serio? ¡Sí! ¡En serio! Mm. Soy el máximo jefe cerdo de estos lados y ¿sabes cómo llegué a hacerlo? Aplastando a los lechoncitos como tú. Si gano, me quedo con el café de tu mamá. Oh. ¿Qué te parece? ¡Viejo! ¡Díselo a Cobalt Blade! ¡Llamado! Jugaremos una batalla de golpe directo. Mi equipo contra el tuyo y yo escogeré a tu compañero. <risa> oh. Ese chico de allí, el del sombrero raro. ¿Ah? ¿Ah? ¿Estás loco, viejo? Yo seré el que jugará en el equipo de Yamato. Yo también podría. Se están buscando un resoplido. ¡Mmm! ¡Oh! Reglas de cerdo. Tú me retaste, así que yo elijo al compañero. A menos que tengas miedo de vida a batallar. ¡Mmm! ¿Y bien, Lee? Bueno, ¿aceptas el reto o no? ¡Acepto! ¡Eso es! Lee... ¿Desde cuándo estás en mi equipo? ¿Quieres discutir o quieres vencer a este cerdo? Entiendo tu punto. Ahora verán cómo los cerdos juegan batallas de golpe directo. ¡Enloquecemos! Los tiros suyos son nuestra especialidad. Yamato y Lee tendrán que trabajar juntos y creo que ni siquiera se llevan bien. Sigue mis pasos, Lee. Tú sigue los míos. Batalla de golpe directo, Cobalt Blade. Vamos, chicos, pueden vencer a estos pillos porcinos. ¡Ya mato, recuerda tu entrenamiento! Me temo que perderán, pero podrían ganar si trabajan juntos. Ah, por cierto, todo el café es el área de batalla. ¡Preparados, cerdos fuera! ¡Separémonos! ¡Se quedaron sin vida bombas! ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Vida fuego! Bueno! Te atrapé. Uh -huh. Oye, eso no es justo. Es pues solo una coincidencia. Supería que estornude porque en este lugar hay mucho polvo. Lo siento. <risa> ¿Qué? Oye, concéntrate, no dejes que te saque de tu juego Correcto, Lee ¿Eh? ah, ya comienzan a trabajar en equipo Con el fuego rápido de recurso y la potencia de Cobalt Blade, podrían ganar ¡Ténganse juntos, esa es la clave! Lee, y Yamato en el mismo equipo? ¿O estoy soñando o se volvió loco? ¿Eh? Enjo, ¿viste a Lee? <risa> hmm. Como en una porqueriza Eso es, usen su aliento de tocino Contra ellos, conviértanlos en chuletas Pueden hacerlo Esto podría ser interesante ¿Escuchaste? Se quedaron sin vida bombas No dejes que recarguen, compañero ¡Sí! Osico super superaspirador! ¡Copiado! ¿Quién están tratando? ¡No somos cerdos cualquiera, sino porcinos de verdad! ¡Tú lo dijiste! ¡Osico sea, torrado! Oh. <risa> ¡Ay, verdad, hocico bombas, tonto! ¡Toma! Ah, ¡Cuidado! ¡Qué ingenioso! ¡Usar la nariz como arma! ¿Ah? Quizás seas mitad cerdo. Eso se llama la técnica de nariz viscosa. Solía ser muy popular. Puedes saltarte la explicación. ¡No! ¡Tenemos que atacar juntos! Yamato bajó la guardia. Cobalt Blade está desprotegido. Si le disparo desde atrás, no podrá defenderse. Esto es lo que había soñado. La Alianza de las Sombras me convertirá en comandante. Solo un disparo. ¡Lee! Oh. ¡Atención, ¡Oh! ¡Cuida tus espaldas! ¡Sorpresa! <risa> ¡Muévete, Lee! ¡Rápido! ¡Ahora! ¡La pimienta! ¡La pimienta detendrá su ataque de hocico! ¡Fuego cruzado! ¿Qué tal eso? ¡Somos increíbles! ¡Buen trabajo en equipo! Super ¡Qué pesquipante golpes! ¡Lo hicieron duro! ¡Lo hicieron como campeones! Yo nunca había... Jugado así. Estoy orgullosa de ti, Lee. Ah. Oh. Te cubrí la espalda y tú cubriste la mía. De eso se trata el trabajo en equipo. Lo hiciste muy bien. No, realmente no hice nada. Deja de ser humilde, Lee. Lo hicimos juntos. Yo solo estaba. No fue nada. Ah, oh, sí que lo fue. Toma. Esto es por trabajar en el café. Aprecié mucho tu ayuda. Y aquí tienes más sándwiches de pescado. Ah, ¿Y qué hay de mí? Yo quiero sándwiches de pescado. ¡Ay, oh, hijo! ¡Ya te comiste seis! Ah, sí, pero el gato lamió los de él. Entonces haz que el gato lama los tuyos. Ah. Oli, oh, adelante, disfrútalos. ¡Que ah. los has ganado. Ah. ¿Qué? ¡No! Pero Terry, ¿qué sucede? ¡Desapareció! ¡Alguien se llevó a mi Win Ninja! ¡Se lo robaron! ¿Ah? ¿Estás seguro? Solo le di la espalda un segundo. Quizás alguien lo movió. Terry, tiene que haber una explicación lógica. Busquemos por todas partes. Sí, te ayudaremos a buscarlo. Nos vemos después, Lee. Oh. Oh. ¡Oye, Lee! ¿Ah? Ah, ¡Es Win Ninja! Ja, lo obtuve gracias a ti. ¿A qué te refieres? Sabía que no te harías amigo de esos tontos. Tenías que estar tramando algo. Fue muy astuto. Solo las estabas distrayendo para que yo pudiera entrar a robar sus vidamans. Resultó que no eras tan bobo como pensé, Lee. O sí lo eres. ¿Ah? ¿Qué hacemos con Wing Ninja? Yo... Uh... La Alianza de las Sombras espera. Lo ¿Ah? no dejo a tu criterio. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? No puedo permitir que vean que soy débil. Trabajé muy duro como para que me dominen mis sentimientos. Oh, Wing Ninja, ¿qué lo encontraste? Oye, ¿a dónde va? Uh, uh, uh, uh. ser. El que hizo esto será tu enemigo para siempre. ¡Oh, cielos! ¿Fue Lee? ¿Qué? ¡Atención! Este es un anuncio oficial de la AIME. El combate final está por comenzar. ¡Li, Terry, Max, Scotty! ¡Por favor, regístrense y prepárense para la vida batalla! ¿Cómo podrá competir Terry si su Win Ninja está destrozado? No es posible, no es justo, ¿verdad? ¿Li ganará automáticamente o pensarán en una forma de dar la pelea? Tendremos que descubrirlo en el próximo episodio. ¿Qué opinan de esto, mi amigo? ¡No nos gustan los tramposos! O ni vos, hijitos. 無駄無駄。こいつ